transmitiendo desde el Palacio de Miraflores, donde en este instante ustedes pueden apreciar la llegada de Jack Warner, él es eh, gobernador del estado de Bahía, quien en este instante está subiendo las escalinatas que lo conducen al interior del Palacio Presidencial de Miraflores, donde en la tarde del día de hoy va a sostener un encuentro con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, encuentro sobre el cual nosotros, por supuesto, le estaremos llevando a ustedes las informaciones a medida que se generen en este encuentro, muy importante, ya que hay que tomar en cuenta que el próximo 26 de mayo se va a estar realizando precisamente en el estado de Bahía lo que va a ser la reunión de los presidentes Luis Ignacio Lula da Silva y el presidente Hugo Chávez. En Brasil, esto sin duda alguna es importante si se toma en cuenta lo que es la significación de esta reunión toda vez que el próximo 26 de mayo se tiene previsto que se realice el encuentro entre el presidente Luis Ignacio Lula da Silva y el presidente Hugo Chávez en Brasil como parte de las reuniones trimestrales en este estado. Precisamente estamos apreciando lo que son las imágenes de esta reunión que se está efectuando en este instante y que sin duda alguna viene a marcar un poco el tono de lo que son las relaciones bilaterales entre Venezuela y Brasil, que en los últimos años han experimentado un crecimiento, sin duda alguna, explosivo. Recordemos que las relaciones, eh, solamente a nivel del intercambio comercial entre ambos países, se ha incrementado en un 12% en lo que respecta el año 2008, y un 536% en lo que se refiere a la relación en los últimos cinco años. Otro dato significativo que también les podemos eh, señalar, es que el pasado mes de diciembre el presidente Hugo Chávez Frías también tuvo la oportunidad de estar en el estado de Bahía como parte de la reunión extraordinaria de los jefes de gobierno de UNASUR en esa ocasión estando en Bahía también tuvo la oportunidad de velar un busto del libertador Simón Bolívar acto en el cual acompañaron el eh, presidente cubano Raúl Castro el presidente Celaya de Honduras así como también el presidente Evo Morales de Bolivia esto sin duda alguna nos marca un poco lo que es el tono de las relaciones entre ambos países que en los últimos años, y las propias cifras así lo señalan, han sido significativas e importantes.